Hola, soy Tabata, bienvenidos a mi canal de Identifico Narcisista. ¿Por qué estoy haciendo este canal? Porque resulta que hace poco descubrí esta enfermedad. Después de pasar años en garras de esta gente sin saber exactamente qué me pasaba, tuve la fortuna de a principios de este año caer en las garras del último narcisista de mi vida y descubrir esta enfermedad. Si yo no hubiera sabido que existía esta enfermedad, estaría todavía en sus garras. Estaría todavía sufriendo todo lo que sufrí en tan poco tiempo. Estaría volviendo a repetir este patrón. Y de puro churro, di con alguna cierta información en un podcast en inglés con esta enfermedad. La busqué, investigué y empecé a ver que era una copia exacta de la persona con la que había acabado de tronar. Pues bueno, hay muy poca información en español, hay mucha información en inglés. Es una enfermedad que se está propagando en el mundo a una velocidad impresionante, que ya debería estar en las mesas de la Organización Mundial de Salud pero porque hay tan poquita información en español es que estoy haciendo este videoblog, porque así como yo me salvé de volver a, a caer en las garras de esta condenada araña, si no hubiera descubierto ese videoblog de puro churro, así mucha gente cuando vea mi blog, y si tú estás viendo mi blog seguramente ya estás como en una de estas relaciones con estas arañitas, y cuando empiezas a ver cada uno de mis videos y empiezas a identificar el comportamiento de esta persona, con todo lo que estoy diciendo en mis videos, te vas a ir para atrás, porque así me pasó a mí. Y me pasó a nivel no nada más de estas relaciones, a nivel de familia. Las cosas que más daño me han hecho en mi vida tenían que ver con esta gente, los narcisistas, los trastornados de personalidad narcisista, y por eso estoy haciendo este videoblog. Bienvenidos a mi blog. Y si conocen a alguien que le esté pasando algo así, que está en una relación increíble, luego lo hacen pedazos, o alguien que tiene un papá que de repente los hace sentir increíble, de repente los destruye psicológicamente, seguramente está en manos de una de estas personas. Entonces, bienvenidos a mi blog nuevamente. Compártanlo, suscríbanse si quieren estar informados porque hay mucho que decir sobre estas personalidades y hay mucho que hacer para salvar a tantas y tantas víctimas que si no saben lo que les está pasando, si no identifican esta enfermedad, nunca se van a salvar. Identifiquen un narcisista. Bienvenidos de nuevo.